Mi hijo viene todos los días a abrir negocio, eso de las 6 de la mañana. Cuando entró, se dio cuenta que habían forzado el negocio y se metieron en el negocio. Que nosotros estamos valorando ahora. Se llevaron 1.493.000 pesos efectivo y se llevaron unos 800.000 pesos de mercancía, de alambre y piezas caras de la ferretería. Las cámaras de nosotros las arrancaron con todo deber de ver y se lo llevaron. Estamos investigando si quien nos monta la cámara tiene el sistema de, la, de nube para ver si consigamos alguna, alguna eh, información. Y el sereno eh, ya se lo, pues, lo, lo tienen detenido para investigarlo porque confiesa que él oyó escuchó algo y cuando miró de la segunda planta supuestamente dice que hay unos cuatro individuos que iban por la finca por aquí han sucedido varias cosas en estos días unos de la, muchos de los negocios de la guarana han sido eh, azotados vamos a llamar por muchos delincuentes que aquí hay porque tenemos evidencia de, de, de vaya la redundancia el supermercado de mansa se le metieron y llevaron mucho dinero también en otro otro local que llaman Alaska también se robaron. O sea que anda una banda de ladrones acabando con todos los negocios y los comerciantes. Entonces las evidencias, eh, muchas quedan en cámara y tienen la evidencia, pero lamentablemente no, no hallamos pruebas.